Tipos de argentinos, visitando Londres. Ese es el famoso Big pero si en Argentina tenemos el obelisco, que mucho mejor. Bueno, ya estoy listo para salir. Eh, tengo los guantes, bufanda, gorro, campera, listo. Pero hacen 22 grados. Bueno, pero estamos en Londres, ¿no? Sí, Londres o oh, Londinum. Fue fundada en el año 43 Cristo por los romanos y luego empezó a ser invadida por los sajones, por los piratas, por los ladrones. No, yo a Inglaterra no voy. Mi religión no me lo permite. ¿Tu religión? Sí, yo soy de la iglesia de los santos de los últimos piratitas. Argentina. No, sorry, no, no hablo de Sí, yo no sé cómo le dan bola a una vieja chota que está hace mil años, está llena de guita, no hace un carajo en todo el día. La verdad no lo entiendo esto, ¿eh? Aguante, Cristina. No hay donde comerse una milanesa acá, en ningún lugar, no se puede comer nada en esta ciudad. Por favor. No, si te concentrás y pensás, las Malvinas son argentinas, las Malvinas son argentinas, las Malvinas son argentinas, son argentinas. Manejan todos al revés acá, todo de contramano. Están locos, locos. Bueno, ya tengo todo. Pasaporte, DNI, DNI libreta, licencia de conducir, libreta de matrimonio, partida de nacimiento, certificado de vacuna, ya podemos salir a pasear por Londres, no sé a qué nos pare la policía.